Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de cómo evitar estafas y fraudes en el Black Friday y Cyber Monday. Bueno, y antes de nada, recordaros que es muy muy importante para nosotros que os suscribáis al canal, que le deis al botón rojo de suscribirse y a la campanita que hay al lado para que os avise cuando subimos un nuevo vídeo. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy importante que estéis pendientes, como en este caso, el vídeo de hoy, os puede ahorrar muchos disgustos en los días venideros en los que vamos a celebrar el Black Friday y el Cyber Monday. Seguramente lleves días ya mirando ofertas online, seleccionando los artículos que te interesan e incluso preparando las cestas de la compra en esas tiendas online que más te gustan. Y es que el Black Friday y el Cyber Monday se llevan celebrando en España ocho años. Al principio solo se celebraba en tiendas físicas y poco a poco fue tomando protagonismo en el comercio. Online. en la actualidad 7 de cada 10 personas hace compras online y por ejemplo la demanda de productos tecnológicos aumenta muchísimo en estas fechas hasta un 60% así que no queremos que olvides que también esta gran oportunidad supone riesgos porque así como tú las vas a aprovechar también ciberdelincuentes y estafadores van a hacer uso del de gran aumento de las transacciones online para llevar a cabo robos y fraudes y cuáles son algunas de las formas más comunes de robos o estafas que te puedes encontrar en primer lugar el duplicado de páginas porque si compras en una falsa no solo te van a robar el importe de esa compra sino que muchas veces también tus datos personales datos bancarios etcétera también está el riesgo del cobro indebido de tarjeta es decir cuando tú introduces tu tarjeta en una página de una tienda donde no has comprado nunca que no es segura que no es conocida corres el riesgo riesgo de que roben los datos de tu tarjeta y realicen pagos que tú no has autorizado. Y también está el riesgo, yo en mi caso lo sufrí hace unos años, de recibir de comprar productos falsificados o incluso de comprar algo y de que nunca te llegue. Normalmente cuando compras algo te pone una fecha de entrega estimada, si han pasado esos algunos días de esa fecha y no consigues ponerte en contacto con la marca, con el distribuidor, probablemente hayas sido víctima de una estafa. Así que no tengas prisa cuando encuentres una oferta, no tengas miedo a perderla, probablemente encontrarás sustitutos, pero no te precipites en la compra. Verifica que es una transacción segura. Y para aprender cómo prevenir estos fraudes os dejo por aquí un vídeo donde os voy a dar unos consejos para que disfrutéis sin riesgos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.